No quiero qué tal familia amigas amigos hola chicos cómo estáis los guías de la zona centro queremos deciros pues hemos echado mucho de menos con algunos hemos tenido contacto con otros no durante estas semanas de confinamiento que ha sido una experiencia para todos hemos recordado mirando nuestras fotos pues esas escaladas esos vivax bajo las estrellas y esos buenos momentos de, de risas y de charlas en la montaña ¡Gracias! Parece que poquito a poco la cosa va volviendo a la normalidad y que los días de montaña nos van a dejar retomar nuestras actividades. Y nos adaptaremos a los protocolos de seguridad que se han para nuestra actividad. Empezar aquí en Guadarrama, pero en muy poquito tiempo parece que para junio ya podremos ir a Gredos, a la Cordillera Cantábrica, podremos recorrer de nuevo los Pirineos. Y que tenemos las mismas ganas que vosotros de salir al monte. Hay ganas. Y que lo haremos... No, corta. venga. Eh... Y que esperamos de corazón veros pronto en las montañas. Un saludo a todos.